Hola, muy, muy, muy buenas, buenos días a todas las personas que están inscritas en este seminario de Derecho de Autor, una mirada estratégica al rol de las instituciones de educación superior. Tenemos la fortuna de contar en el día de hoy con Claudio Osa Rojas, el director del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural está alojado dentro del Ministerio de la Escritura, las Artes y el Patrimonio. Eh, es un tema siempre muy interesante, es un tema que siempre este se quiere saber más eh, dentro del mundo de las la revistas y el mundo editorial, porque debido al, al continuo flujo de equipos, siempre es necesario una actualización sobre lo que pasa en la, en la legislación y todo lo que conlleva a esto que es una responsabilidad para, para los editores. Sin más que decir, agradeciendo su participación, eh, dejo con ustedes a, a Claudio, eh, quien va a, a exponer, y como siempre, eh, luego tendremos unos 15 minutos para eh, preguntas, eh, opiniones y conversación Claudio, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Eh... Quiero agradecer particularmente la invitación que me ha hecho la Universidad Católica del Norte a través de Humberto Carrasco y toda la coordinación que ha hecho Rinaldo y, y el equipo que, que está presente en este momento. Eh, me hicieron un encargo desde allá eh, que viéramos algunos puntos, entonces vamos a tratar de abordarlos dentro de lo posible durante la exposición eh, como un tipo de traje desastre, así hecho a la medida. Eh, la presentación, de acuerdo a lo que me, me solicitó Rinaldo, que es todo un rockstar de YouTube, según lo vi recién, eh, bueno, eh, trataba de, de abordar estos temas que tienen en pantalla. Eh, son temas bastante básicos, si los quisiéramos ver, y quizás no reflejan tanto eh, los problemas o desafíos que tienen habitualmente en las eh, actividades de investigación que se desarrollan a, al interior de una universidad. Si, si bien algunas son... Eh, simples, pero pueden ser relevantes, hay muchas otras que no están. ¿ya? Entonces vamos a tratar de, de, de mencionarlas al menos al pasar. Bueno, lo, lo inicial, y que también mencionaba Rinaldo en el video, es que estamos en un entorno digital, en que eh, concurren grupos de interés que por una parte quieren acceder al conocimiento, y otros que quieren producir el conocimiento, pero se eh, genera una situación a veces desbalanceada, y hay que tratar de generar eh, un sistema o un entramado que permita la coexistencia de los distintos grupos de interés en relación a una realidad que nos está eh, afectando directamente, que no es otra que tenemos que compartir un mundo híbrido. Esto es, seguimos teniendo el formato analógico a la vista eh, y los conectados a nivel global todavía no superan el 60% de la población. O sea, hay un 40% de mercado, si quisiéramos decir así, que depende del acceso a través de soporte físico. Ahora bien, eh, la pandemia nos trajo de regalo esta alternancia entre el modelo de vida habitual de, de presencialidad en oficinas a un modelo que pasó en un primer momento al teletrabajo prácticamente absoluto y actualmente nos tiene en un modelo híbrido en que vamos a veces a la oficina y otras estamos presencialmente eh, solamente eh, pudiendo... Eh, permanecer en nuestra casa y a través de medios tecnológicos eh, cumplir nuestras rutinas. Esto significa que los documentos entonces con los cuales trabajamos están en esa situación también híbrida, en que requerimos su transferencia digital y también tratan de bajar eh, al máximo el intercambio de documentos físicos. Ahora, toda esta relación de equilibrio no viene de ahora, sino que está contemplada desde hace mucho tiempo atrás en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en los dos numerales del artículo 27 nos señalan claramente esta necesidad de equilibrio, esta necesidad de balance. Por una parte, todos los seres humanos tienen un derecho a poder participar de la vida cultural en su comunidad y a gozar de las artes y participar del progreso científico y de todos los beneficios que, que estas actividades proporcionan al, al ser humano. Y como contrapartida, también aquellos que son autores de las obras intelectuales tienen el derecho a ser protegidos en dos áreas de interés. Una de carácter material o económico, y otra de carácter moral o de la personalidad de, de, la, de la actividad que desarrollan esos actores, y principalmente eh, una atribución que debe ser reconocida y un respeto al honor que significa ser creativo en el entorno eh, académico, en este caso. Entonces, tenemos por una parte la garantía de un derecho de propiedad como derecho humano y el derecho al acceso, también por el otro, respecto del derecho que tiene todo miembro de una comunidad. Ahora, el desafío que plantea esta situación de estar permanentemente tratando de estar más conectados es que el año 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas nos plantea directamente que el acceso a Internet también debe ser considerado un derecho humano y esto genera como desafío que los estados van a tener que considerar este derecho como un derecho universal. Y eso lleva asociado mejorar la facilidad de acceso a todos los ciudadanos. Esto es evitar esa escena bastante dramática que vimos alguna vez en los medios de niños que se suben a los techos de sus viviendas para mejorar una señal que no les llega adecuadamente en sus domicilios. Y por tanto los gobiernos tienen como desafío que van a tener que esforzarse más para que Internet sea ampliamente disponible, accesible, y además costeable para todos, y que aseguremos eh, el acceso universal a Internet. ¿Mm? Junto a ello, entonces, surge como primera pregunta obvia, ¿qué es lo que entendemos entonces por propiedad intelectual, cuando estamos en este mundo? Y ahí nos encontramos con la primera sorpresa, cuesta bastante encontrar definiciones que estén estandarizadas y la que más se acerca a ello es la que aparece en el convenio que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace más de 50 años. Y este eh, establece en su artículo segundo que entenderemos como propiedad intelectual un conjunto de derechos relacionados con la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual ...que se desarrollan en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Esto nos lleva a que esto se recoge eh, como objeto de protección dentro de nuestra constitución política actual. Eh, veremos que esta es una larga tradición constitucional y que debiera también considerarse dentro del desarrollo del texto constitucional... ...que la convención eh, ofrecerá a, a, al eh, análisis público en el futuro... Y esto proviene desde la Constitución de 1833 en adelante en forma continua. ¿ya? Y ahora se asegura la libertad de creación, por lo tanto, eso es lo que tenemos ahí en el artículo 19, número 25, junto con la protección de los derechos de autor y la propiedad industrial. El Código Civil, por su parte, establece que las creaciones del ingenio humano van a ser una especie de propiedad que va a estar regulada por leyes especiales. Y esas leyes especiales se dividen en dos áreas. Una, la propiedad industrial, que está eh, regulada por las normas específicas de la ley de eh, 19.039, contenía su texto refundido en el DFL3 del 2006, y la ley 17.336, que si bien se llama de propiedad intelectual, lo único que regula es derecho de autor y conexos En definitiva, bueno... Para hablarles un poco de a dónde vengo, eh, ya lo mencionaba Rinaldo, eh, soy el jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, una institución que fue creada en el año 1970 como organismo gubernamental, gubernamental especializado en esta materia, en relación a los derechos de autor y derechos conexos. Tenemos a cargo el registro de la propiedad intelectual de todo el país y una serie de otras funciones que establece la ley y el reglamento de ejecución. Desde el año 2008, eh, 2018 perdón, fuimos traspasados desde la órbita del Ministerio de Educación Pertenecíamos antes a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la DIVAM, y desde el 1 de marzo del 2018 fuimos traspasados al Servicio Nacional del Patrimonio, eh, institución heredera de la DIVAM ya eh, inexistente, y que también es parte de la orgánica del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como ven, entonces la principal actividad de inscripción en este registro que hemos mencionado la propiedad intelectual tiene un comportamiento bastante estable. En el tiempo tiene caídas, subidas permanentemente, y eso asociado también a fenómenos sociales como el estallido social o cambios de, de efectos económicos importantes a nivel global. Ahora bien, como mencionaban, en las funciones que tenemos, principalmente tenemos a cargo este registro, eso es lo que más la gente ubica, pero en definitiva, si uno ve, realizamos una serie de procesos que en definitiva también hemos hecho nuestro propio estudio interno, eh, se asocian en un, en un 48% en la práctica a generar contenido. ¿Qué tipo de contenido? Eso es habitualmente la generación de respuesta a consultas de los usuarios de nuestros servicios, que van desde lo más eh, imaginativo que se les pueda ocurrir, hasta elaborar informes de alta complejidad, materias que no son eh, resueltas con anterioridad por otros eh, organismos, otros especialistas, y eso implica hacer mucha investigación también, y generar hacia la comunidad una respuesta a ciertas inquietudes no resueltas. Junto con preparar mucho material de difusión, y dictar o participar en actividades como la que estamos eh, presentes hoy, que son charlas. Entonces, si ustedes ven, lo que más nos desgasta es ese tipo de actividades eh, frente a las otras que también tenemos que cumplir. Y somos solamente 12 personas para todo el país. Bueno. El sistema entonces de propiedad intelectual desde el punto de vista de la perspectiva del Estado tiene dos grandes organismos que ustedes identificarán asociados a los derechos de propiedad industrial. Está el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, y por el otro lado estamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? En el árbol del conocimiento, los frutos asociados a los derechos de propiedad industrial, los atienden INAPI, y los frutos asociados a los derechos de autor, esto es las obras literarias, artísticas y científicas, las atendemos nosotros respecto a las solicitudes de registro. Pero en ese entorno, en el lado izquierdo de su pantalla, eh, verán que también hay elementos que parecen muy atractivos y que uno se imaginaría que están en el mundo de la propiedad industrial y no lo es así. O sea, por ejemplo, los proyectos de ingeniería, las bases de datos, el software, los videojuegos, las animaciones en 3D. Ahí puede haber un factor de conexión muy interesante entre ambos sectores y eso dependerá de una estrategia que cada titular de derecho deberá definir desde el punto de vista de cómo quiere divulgar o explotar lo que ha creado. Ambos organismos entonces desde el punto de vista del sector público constituyen un sistema que actúa bastante interconectado pero que de, tiene una dependencia desde el punto de vista Orgánica y Administrativa diferente. El INAPI depende de, el ministerio, está conectado eh, con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, y nosotros pertenecemos a la órbita del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y tenemos regulaciones legales específicas, como ya mencionábamos con anterioridad. Ahora bien, ¿qué diferencias podríamos también definir claramente existen entre los derechos de propiedad industrial y su registro. Y los derechos de propiedad industrial tienen la particularidad de que si ustedes no registran, no solicitan el registro, no pueden detentar derecho de propiedad sobre esos derechos. Por lo tanto, es requisito esencial para la adquisición del derecho de propiedad que ustedes realicen el registro. Porque si no lo hacen, no tienen titularidad de los derechos. Y así lo consagra la ley de propiedad industrial y el alcance territorial de protección de esos derechos va a ser absolutamente de carácter nacional. Mientras tanto que en el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos que llevamos el registro en el Departamento de Derechos de Intelectuales, eh, el registro no es una formalidad obligatoria, sino que solamente se establece con fin declarativo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no solicitar el registro no significa que no tengan la propiedad del derecho, porque la propiedad del derecho se adquiere desde el momento mismo en que ustedes crean la obra. Esto es, que tengan la capacidad de expresar eh, esa idea creativa de alguna forma diferente, de carácter original, y que la tengan fijada en algún tipo de elemento que permita darla a conocer a terceros. Entonces, ¿para qué sirve el registro? Les da un... Eh, una presunción a favor de quien registra de que es titular del derecho sobre la obra. Básicamente sirve para preconstituir un medio de prueba por anticipación y adicionalmente le facilita la relación formal con terceros cuando llegan a negociar respecto de un activo de propiedad intelectual. Y la otra particularidad que tiene el registro es que les facilita hacer su actividad a nivel global. No tiene solamente un alcance territorial nacional, sino que también es de carácter global. En la mayor parte de los países del mundo, asociados a los tratados internacionales en que Chile es parte, ustedes pueden hacer valer sus derechos de autor y derechos conexos como si fueran un nacional de aquel país donde van a hacer esa gestión. Ahora bien, el sistema de derecho de autor se ha ido modificando a través del tiempo, no es una ley que haya... Eh, se haya publicado en el año 70 y no tuvo ninguna modificación después, sino que ustedes ven una serie de modificaciones que se han ido teniendo que realizar a raíz de los cambios tecnológicos y a raíz también de compromisos internacionales que ha asumido Chile a través del tiempo. Con ello se protege o se mejora la protección de aquellos que se encargan de la generación de las obras, los autores, y también aquellos que facilitan la divulgación de esas obras, los artistas, los productores de fonogramas, los organismos de radiodifusión. Esto significa también que ha debido adecuarse la norma a distintos modelos de operación y la cadena de valor que estábamos acostumbrados a presenciar en el mundo analógico, que era cada segmento generaba un fruto protegible por estas normas. O sea, el autor generaba la obra, el artista generaba una prestación artística, el productor una grabación y el radiodifusor emitía aquello que habían realizado todos los otros. Pero ¿cómo cambia esto? todos estos compartimientos tan claramente separados se mezclan en una juguera gigantesca, que es la digitalización, y esto produce un jugo que se traduce en bits, unos y ceros que mezclan todo esto como si fuera algo equivalente. Y esto empieza a suceder a mediados de los años 90, eh, Internet se vuelve una tremenda herramienta en beneficio de múltiples intercambios entre los seres humanos, y surge asociado también a este ámbito, un nuevo sector que se llama el sector de la tecnología, los medios y las telecomunicaciones. El sector TMT que tiene mucho que decir y genera un nuevo grupo de interés que se inserta exactamente en la mitad de ese esquema que vimos al comienzo. ¿Qué significa eso? Que la cadena de valor habitualmente plana, que tienen ustedes en la parte superior de la pantalla, se modifica eh, desde el punto de vista que era muy acotada esa cadena de valor, tenía un inicio y un término definidos mientras que la digitalización hace que esa cadena de valor se vuelva un infinito, y eso es muy atractivo desde el punto de vista de que podemos estar multiplicando la capacidad creativa en meses, aquello que a la humanidad le costó siglos. Entonces tenemos muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Esto significa que estamos frente a frutos del de eh, ingenio humano, que tienen un valor cultural, social, educativo, y también económico. Entonces, si tenemos esa gran cantidad de valores asociados, hay que identificar a esto, estos frutos que eh, también los economistas denominan como activos. Esos activos es importante tenerlos categorizados según su importancia. ¿ya? Esto es, son importantes para las personas, son importantes para las instituciones, y también pueden serlo para las empresas. Y por ello... Es importante que se conozca y se utilicen adecuadamente los mecanismos de protección, pero también los mecanismos que faciliten el acceso a aquello que ha sido creado. Es importante entonces que se diseñe y se mantenga una estrategia facilitadora de la protección y difusión de estos activos para efectos de que se beneficien todos los eh, estamentos de la sociedad. Esto trae asociado entonces que los activos van a ser la materia prima que alimenta un sistema de economía, denominado economía creativa, en que se detectan relaciones de carácter complejo en que participan una serie de protagonistas, teniendo como base a la participación de las personas creativas, los autores. Luego hay territorios que van especializándose en acoger a estas personas y fomentar la actividad a través de determinados incentivos y que el asentamiento se vaya a realizar con carácter permanente en lo que va a generar ciudades creativas. Y finalmente, en esas ciudades creativas, en esos territorios creativos, va a producirse la presencia o va a observarse la presencia de instituciones, una universidad, un centro de formación técnica o varios de ellos, y también de industrias creativas. Entonces, ahí se produce un círculo virtuoso que nos permite vincular la actividad cultural y el desarrollo económico. Por lo tanto, la creatividad puede ser mejor protegida mediante el derecho de autor porque es un conjunto de derechos que va a otorgar el control sobre los usos de aquello que ha sido creado por los autores y ese control lo van a poder ejercer directamente los mismos autores o algunos organismos asociados a ellos que van a, a realizar tal labor. Nos permite también ir formalizando la actividad, estableciendo mecanismos financieros que nos permitirán también ir recompensando y reconociendo la actividad de los creadores y generar una base adecuada y formal para la operación y desarrollo de emprendimientos creativos que van a ser reconocidos en sus diferentes escalas. Podríamos tener pequeños, microemprendimientos, o medianos emprendimientos, y también grandes emprendimientos. Esto entonces requiere una institucionalidad que sea conocida por la ciudadanía, que permita alcanzar estos balances que hemos mencionado entre los distintos grupos de interés, y que además sea de carácter inclusiva. un requerimiento que también es sumamente importante que se genere adecuadamente la participación de todos los ciudadanos sin exclusión. Ahora, ¿cuáles son las dudas más habituales en estas materias? Eh, generalmente se tiene esta pregunta, que enfrentar desde, desde la perspectiva de aquellos que se involucran en la actividad creativa. ¿Se protegen las ideas? Bueno, la respuesta a la vida área es no. Esta es una respuesta que tiene un consenso internacional y que apunta a que las ideas atendida a su naturaleza general y abstracta, deben circular libremente y no ser apropiables. O sea, la idea vaga de voy a hacer un invento, voy a resolver algo, voy a establecer una historia romántica, eso lo puede tener cualquiera y es de libre acceso. ¿ya? Incluso con mayores detalles podríamos decir, voy a hacer una obra literaria en que un jovencito se enamora perdidamente de una jovencita y sus familias se detestan entre sí. Esa es la idea o la columna vertebral de Romeo y Julieta, pero también previamente de eh, Piramo y Tisbe, y luego Amor sin Barreras, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es inapropiable. Lo que es apropiable es una vez que yo le doy un cuerpo a esa columna vertebral de idea, y expreso algo de forma original. Expreso la originalidad de que esos jovencitos se llamen Piramo y Tisbe, o que se llamen Romeo y Julieta, o como vayan adquiriendo los respectivos autores. Igual cosa pasa con los procedimientos, los métodos de operación y los conceptos matemáticos. ¿Dónde se encuentra entonces esta respuesta estandarizada? En el artículo 9, número 2 del de Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comercio, APIC, que se regula en la órbita de la Organización Mundial de Comercio, y en el artículo 2 del Tratado OMPI de Derecho de Autor. Por lo tanto, ahí está consagrado. Como les digo... La idea entonces va a ser diferente de aquello que nosotros denominamos como obra intelectual, que sí va a ser protegido. Entonces, si hacemos el símil, la idea sería la columna vertebral, la capacidad del creador-autor, va a significar rellenar esa columna vertebral, darle los tejidos, la musculatura, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, que va a ser un cuerpo definido, identificable, diferente, original. Entonces... Podríamos decir, ¿qué es una obra? Bueno, también hay dificultades en la definición, muchas veces hay más descripciones que definiciones en el ámbito internacional, pero podríamos definirlo como es toda creación intelectual de carácter original, que es susceptible de ser reproducida por cualquier medio o forma. Entonces esto también hace es muy relevante que tengamos medios de fijación de las obras. Una cosa es que yo tenga la obra en la cabeza y otra cosa es que yo tenga la capacidad de expresarla y que esa capacidad de expresión sea factible que un tercero la conozca, ya yeah. Entonces, claramente, aquí es muy diferente a lo que ocurre con los inventos, en que se requiere que yo parta desde cero, que tiene que ser algo nuevo, ¿ya? algo que represente novedad. Aquí no es necesaria la novedad, sino que yo puedo basarme en lo previamente existente, y por lo tanto reconocemos que aquella obra que parte desde cero en lo intelectual, va a ser de originalidad absoluta, y aquella que se deriva de otro, la obra derivada que está dentro de los temas que querían eh, tratar, eh, es una obra que, si bien también tiene su propia originalidad, depende de una obra matriz en la cual se basa y de la cual deriva. ¿ya? Por ejemplo, El Quijote de la Mancha sería mi obra matriz, y yo si lo traslado ese desarrollo a un relato que suceda en Coquimbo, y que El Quijote, en vez de atacar a los molinos de viento, ataca a La Cruz del Milenio, esa derivación de la historia, esas modificaciones, que yo podría decir que sean originales más o menos en relación a la obra de Cervantes original, será una obra derivada y que también ameritará una protección propia y diferente a la de la obra matriz. Ahora bien, esa originalidad, ¿cómo la puedo definir? Bueno, planteándome frente a una idea. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, yo les digo, vamos a dibujar un pez. Bueno, peces hay tantos como formas y colores se les puede ocurrir eh, hasta el infinito, pero les voy a poner un poco más fácil la tarea, les voy a decir, voy a dibujar peces de colores. Bueno, ustedes si ven al lado derecho de la pantalla, tendrán la capacidad creativa expresiva de cada uno de los pintores famosos que ahí están mencionados y ustedes podrían definir con claridad que van a proteger cada una de esas expresiones específicas por ser originales y creativas y que yo defino que están ahí la presencia y personalidad de cada uno de los autores. Distinto sería que yo intentara apropiarme de el dibujo de un pez, si no hay ninguna determinación ni especificidad que yo pueda distinguir respecto a la manifestación expresiva creativa. Ahora, ¿a quién beneficia esta protección y quién es lo protegido? Fundamentalmente, si ustedes van a este mismo artículo de la declaración de derechos humanos, nos dice que los titulares de estos derechos siempre son personas, por lo tanto aquí lo que estamos protegiendo es la impronta personal o personalidad de un autor, persona humana, que es capaz ese autor, a través de la expresión, de volcarla en una obra. Entonces, tenemos que separar sujetos protegidos y objetos a proteger. Los sujetos protegidos básicamente son los que eh, participan en la generación de las obras y ellos son los autores. Entonces el sujeto protegido ahí es el autor, la persona natural, y el objeto protegido es la obra intelectual que ha creado. Por otra parte tenemos otros sujetos que colaboran con los anteriores en respecto a que facilitan la divulgación de lo que han creado esos autores, y ahí encontramos a los artistas como sujetos protegidos, a los productores de fonogramas o de grabaciones de sonido y a los organismos de radiodifusión. Cada uno de ellos está en relación a un objeto de protección. El artista es la prestación artística lo que se protege. En cuanto al productor de fonograma, es la grabación, lo protegido. Y en cuanto al organismo de radiodifusión, es la emisión que se realiza por radio o televisión de las ondas que ellos eh, realizan como parte de su actividad. Entonces, desde el punto de vista de ese árbol del conocimiento que veíamos al inicio, nosotros podríamos definir que los derechos de autor constituyen un conjunto de derechos que la ley le va a reconocer en origen a las personas naturales, que son creadoras de obras en el ámbito literario, artístico o científico, y se lo va a reconocer este derecho por el simple hecho de haber creado esas obras. Y su titularidad, que es algo distinto a la creación en origen, podrá ser adquirida por terceros. Ahí sí pueden ser esos terceros otras personas naturales o personas jurídicas, instituciones, empresas, etc. Y esa forma de adquirir esos derechos será por un acto entre vivos, por transmisión por causa de muerte o por disponerlo así la ley. Así también está reconocido en otros artículos de la misma ley. Y diferencias entonces entre autor y titular de derecho a autor, ya lo anticipamos, el titular en origen siempre va a ser una persona natural y el titular derivado o secundario será otra persona natural o una empresa o una institución persona jurídica. Ahora bien, hay casos especiales en que esta titularidad de derechos puede ser compleja de entender desde un inicio, y, y ahí está la mención de las obras derivadas, a quién tengo que pedirle permiso, si yo me baso en una obra primigeniamente creada, o si esta está en dominio público, hay que pedir permiso o no, etcétera ¿Qué pasa en las obras en que participan más de dos autores y que aportan eh, su creatividad, cada uno de ellos, para formar algo diferente, las obras en colaboración, en que existe esa coautoría, o las obras colectivas, en que existe un coordinador que dirige el trabajo creativo con el fin de eh, establecer una publicación y dar a conocer esa publicación. O sea, se hace responsable, además de la coordinación, de publicar y divulgar. O sea, asume una responsabilidad de gestión importante y veremos si se va a obtener un beneficio particular respecto a esa actividad. El programa computacional también es una obra eh, bastante compleja desde el punto de vista de la titularidad, que está resuelta en la ley de propiedad intelectual. Las compilaciones, las enciclopedias de diccionarios, las obras periodísticas, las cinematográficas, y también esta relación de qué pasa cuando yo hago una obra intelectual fruto de mi relación laboral. ¿Está comprendida esa entrega para que el empleador se apropie de ella como titular de derechos, o yo me la puedo llevar libremente si me voy de la empresa? También existe la misma eh, duda respecto a las obras que me, a mí me pueden encargar, sin que exista un vínculo laboral, sino que una prestación de servicios que me van a pagar vía honorarios, por ejemplo. Y finalmente, ¿qué pasa con las obras que se generan en, la, en el ámbito de la función pública? Ya vamos a ir viendo más adelante todos esos casos. ¿Podríamos destacar alguna característica estructural importante en los derechos? Bueno, estos derechos tienen una doble faz, una faz económica, desde el punto de vista que el activo se puede insertar en, libremente en la actividad comercial, pero también un, eh, una cara que no me permite disponer de ciertos derechos cuando eh, intento comercializar el activo. Entonces ahí tenemos derechos de la personalidad, de los cuales yo no me puedo desprender, aunque quisiera, comercialmente. Y eso hace que se diferencie esta realidad regulatoria que tenemos en Chile de aquella que existe en Estados Unidos, en que principalmente se reconoce el derecho patrimonial, o sea, los, las posibilidades de utilizar las obras en el ámbito económico, más allá del de derecho moral. Si bien esas barreras se han ido... Votando eh, con el tiempo, atendido el eh, ámbito global en que tenemos que eh, hacer las transferencias y circulación de las obras, eso todavía es una realidad que está vigente. Y otro punto que, <coughs> perdón, <coughs> habitual, eh, habitualmente genera bastantes dudas es si un animal puede ser creador. Consideremos un caso práctico el del macaco Naruto, que era una hembra que se acercó espontáneamente a un circuito de cámaras eh, fotográficas programadas por David Slater, que era un fotógrafo que trabajaba freelance para National Geographic, en Indonesia en el año 2011, y la macaco agarra una de estas cámaras y empieza a sacar selfies. ¿ya? Bueno, dentro de las eh, fotografías que encuentra Slater eh, al, al recuperar el objeto, que la, la macaco después ya perdió el interés y lo botó, eh, toma estos registros e intenta apropiarse de ellos, pero se encuentra con la sorpresa que Wikimedia eh, se puso muy generosa con estos contenidos, nadie sabe cómo accedieron la gente de Wikimedia a ellos, pero acceden y divulgan la foto a Naruto. Bueno, el periodista freelance, el reportero gráfico, eh, monta en cólera y ofrece las penas del infierno a Wikimedia pero Wikimedia dice que él no podía intentar eh, derechos de autor sobre esas fotografías porque los animales no eh, son titulares de derechos de autor, y es una actividad que está, entonces, por lo tanto, eh, a libre disposición de cualquiera, y están en dominio público esas fotografías. Bueno, esto siguió un largo juicio que finalmente lleva a que, a nivel registral, eh, la Oficina de Derecho Autor de los Estados Unidos sacara esta maravillosa resolución que dice que expresamente la oficina no va a registrar obras producidas por la naturaleza, animales o plantas. ¿Ya? Y da una lista en que el primer ejemplo claramente hace asociación con el caso de Naruto porque dice una fotografía tomada por un mono no va a ser objeto de registro. Pero también dice a continuación un mural pintado por un elefante, una solicitud que se basa en la apariencia de piel real o animal, real de un animal, perdón, y eso a mí, yo creo que ahí no fueron muy afortunados porque todo lo que se desarrolle con diseños animal print sería entonces descartable, surge como pregunta, y una serie de otras cosas, incluso algo tan alucinante como lo último que aparece ahí en el listado, que es la solicitud de registro de una canción en que se identifique al Espíritu Santo como el autor de la obra. Eso ya es insólito. Bueno. Y otra cosa que también uno podría plantearse, ahora que hay tanta tendencia a hablar de inteligencia artificial y otras otra gama de desafíos, si un objeto inanimado puede crear una obra intelectual. Bueno, esto podría pensarse, esto ya está demasiado elevado, pero no es tan así, porque hay casos reales en que se planteó si... Eh, una escultura podía ser eh, titular de derechos de autor. Y esto respondió a una conducta bastante lúdica que a algún eh, turista se le ocurre al visitar un museo, de colocar los eh, celulares con un timer para sacar una fotografía eh, en que la escultura aparece como eh, simulando eh, que está, está tomando el rol del fotógrafo de una selfie. Bueno, esto agarró una serie de otros problemas, porque obviamente una escultura es un ser inanimado y estos son derechos humanos por lo tanto se descarta absolutamente esa tesis, pero generó un problema de protección de patrimonio, que es muy interesante porque eh, en algunas actividades de esta naturaleza se dañaron esculturas muy gravemente y también ocurrieron accidentes en que eh, los usuarios bastante osados que se subían a ciertas plataformas para intentar obtener la selfie, eh, tuvieron daños y los museos se vieron involucrados en varios líos. Así que esto está restringido en gran parte del mundo como actividad. Ahora, la obligatoriedad <coughs> del registro, como les dije antes, no es tal, es absolutamente voluntario, porque la ley y los tratados internacionales en la mayor parte del mundo eh, se asume entonces que la protección se adquiere en forma automática en cuanto se transforma esa idea en algo diferente expresivamente y que es reconocida una originalidad que es perceptible, que plasma la personalidad del autor y que genera en su beneficio ciertos derechos de carácter exclusivo en materia patrimonial y que no requieren cumplir con ninguna formalidad. Entonces, no es necesario proteger eh, las obras a través del registro, si bien esto sí es recomendable por su conveniencia, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y así también lo dice el legislador en el artículo primero de la ley de propiedad intelectual, los derechos por el solo hecho de la creación de la obra se adquieren por los autores, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, ¿por qué va a ser conveniente entonces? Porque ya les mencionaba, se genera una presunción a favor del titular del derecho y aquel que aparece como en esa calidad es el que registra ante nuestro organismo y así también venía siendo desde la legislación anterior a la vigente, en el, desde el año 1925. Esto genera entonces una presunción que va a avalar eh, la posibilidad de defender los derechos y se utiliza a través de un signo también que podría ser usualmente identificatorio del de titular del derecho, esto no se refiere a marcas, sino que, por ejemplo, ahí ustedes lo tienen en la de pantalla, ese símbolo morado que aparece ahí, es el que identificaba habitualmente a un artista que se llamaba Prince, ese, a ese tipo de signo se refiere, pero también podemos eh, reconocer al titular a través de su firma, a través del uso de un seudónimo o a través de un nombre civil, usual, como nos llamamos cada uno de nosotros al firmar una obra intelectual. Y también está este mecanismo de la inscripción como uno más dentro de los que son posibles de utilizar. Y finalmente se ha incorporado expresamente en nuestra legislación el uso de estos símbolos universalmente aceptados como advertencias legales que dan cuenta del titular de los derechos de autor o de los titulares de derechos conexos. Esa letra C encerrada en un círculo que la gente habitualmente asocia con copyright, pero que en definitiva a nivel universal se asocia a la protección de derechos de autor y la letra P, que se asocia a los productores de fonogramas. Esta protección no es eterna, no es perpetua, sino que se le establece un tiempo determinado y definido de duración. Esto para poder hacer factible esa regla de balance que estábamos mencionando en un inicio. Y justo con ello, entonces, uno se puede representar esa protección del tiempo, al igual que al enfrentar un semáforo. Principalmente cuando se genera esta protección que asegura la legislación y los tratados internacionales, se activa algo que se llama protección temporal, en que cada Estado va a reconocerle a los titulares de derecho unos derechos exclusivos, tanto a las personas naturales que generaron las obras, o a los titulares derivados que van adquiriendo estas obras en el tiempo. Y se les da ese reconocimiento con un tiempo limitado. Ese tiempo limitado en general es, para las personas, toda la vida del autor, y 70 años después de que este autor fallece. En el caso de las empresas, editoras, por ejemplo, se reconoce que va a ser desde el año en que se produzca la publicación, terminándose la obra, y 70 años al, a contar del de año siguiente en que se produce esa publicación. Entonces tenemos dos hitos que son diferentes, y van a generar ese encapsulamiento o... Eh, particular protección en beneficio de los autores o las eh, instituciones que tienen estos activos. Ahora bien, en el tiempo de protección también podemos establecer como regla de contrapeso lo que se llaman excepciones y limitaciones, que nos vamos a referir más adelante, y finalmente cuando termina el plazo de protección, eh, el tipo de activos que estamos hablando queda a libre disposición de cualquier persona. Y ahí estamos hablando de lo que se llama patrimonio cultural común y dominio público. Así también, entonces, este inicio de la protección está reconocido en nuestra jurisprudencia, en el caso de Paulus, por la empresa editora ZigZag, por la Corte Suprema, per, perdón, por el eh, Juzgado Civil de Santiago, en primera instancia, eh, que dice que por el solo hecho de la creación se adquiere la protección de las obras. Entonces, el semáforo, ya mencionábamos, tenemos el plazo de protección temporal activa, la más fuerte de las protecciones, eh, regla de balance, tiempo intermedio, eh, el contrapeso a la las excepciones y limitaciones, y finalmente la luz verde, la protección temporal se inactiva, o se produce su inactividad, y por lo tanto la disposición es libre. ¿Qué facultades tienen los derechos patrimoniales, los titulares de derechos patrimoniales sobre las obras que han creado? Bueno, fundamentalmente tres posibilidades. Pueden usar las obras en forma directa y personal, pueden transferirlas en forma total o parcial, todos los derechos, algunos derechos, o autorizar la utilización de, esos, de esas obras por terceros. Ahora, ¿qué tipo de derechos? Cinco derechos. Pueden publicarse las obras, pueden copiarse las obras, pueden modificarse o adaptarse, pueden darse a conocer por medios que no requieren la distribución de ejemplares, y ahí estamos en ejecución pública o comunicación pública, y finalmente podemos distribuir ejemplares físicos de aquello que hemos creado a través de la distribución. Entonces, ¿qué pasa si yo eh, me veo tentado por el angelito malo, y quiero hacer un uso público de una obra ajena? Sin cumplir con la solicitud de una autorización de uso, o no adquiero la transferencia de los derechos, ni estoy autorizado por ley para hacer ese uso. Bueno, infrinjo la regla de protección y por lo tanto voy a ser responsable de las sanciones civiles y penales que establece la ley a su respecto, frente a estas conductas. Y en el caso de los funcionarios públicos, también sanciones de carácter administrativo. ¿Qué diferencias tiene la, la autorización de uso y la cesión de los derechos? Bueno, eh, desde el punto de vista financiero, unas siempre van a ser más costosas que las otras. Eh, fundamentalmente, eh, la autorización de uso permite que yo pacte con el autor ciertas utilizaciones específicas que me interesan por un valor determinado o incluso en forma gratuita, a pesar de que la ley chilena dice que tiene que establecerse una remuneración. Yo creo que ahí la ley chilena está absolutamente desfasada frente a la realidad de las licencias gratuitas. Eh, se establece una serie de requisitos, especificidades particulares, para efectos de que lo que se autoriza como uso sea lo más acotado posible, y por lo tanto es claramente un mecanismo bastante eficiente. Mientras que eh, existen también en paralelo mecanismos equivalentes, y no son diferentes, en las llamadas licencias Creative Commons, básicamente lo que hace Creative Commons es un modelo de autorización de uso que se basa en combinatorias de modelos eh, particulares de cuatro posibilidades que tienen a la izquierda, las combina hasta en seis opciones posibles. Pero es un modelo de licenciamiento, o sea, autorizaciones de uso, en que podemos hablar de que principalmente se fomenta un uso más accesible, pero que no es imposible utilizando el modelo que ustedes vieron anteriormente de las licencias que tenemos contempladas en nuestra legislación. Y en el caso de la transferencia de los derechos, eh, claramente, ¿por qué es más caro? Porque ustedes adquieren la propiedad de aquello que usan. No solamente la posibilidad de usarlo en forma precisa, sino que se eh, adueñan del uso de la obra, y eso no es recomendable cuando son usos que pueden ser de un costo muy caro a adquirir el, el, el activo directamente. Imagínense si ustedes quisieran adquirir, eh, no sé, el modelo operativo de su computador. Ustedes lo que adquieren al adquirir un computador es una licencia de uso, porque si adquirieran el programa eh, propiamente tal, tendrían que invertir muchos cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones de dólares en algunos. Bueno. En el caso de los contrapesos, las excepciones y limitaciones eh, fundamentalmente permiten este eh, tipo de operación del balance para casos excepcionalmente establecidos que vamos a ajustar a ciertas condiciones que nos señalará el legislador y fundamentalmente como regla de cierre, cada una de ellas siempre debe operar Cumpliendo con esta regla que tienen ahí en pantalla, la denominada regla de los tres pasos. ¿Esto qué significa? Que cada excepción al momento de ejercitarse va a estar considerada dentro de un caso especial. No son regla general ¿ya? de partida. Segundo punto. Al ejercer la excepción debe considerarse que no va a constituir ese uso una explotación que va a afectar la explotación normal de la obra no va a tener un uso competitivo que afecte la posibilidad de retorno que busca obtener el titular del activo. Y tercero, muy vinculado con el anterior, que ese uso no cause un perjuicio injustificado a esos intereses legítimos del autor. Por lo tanto, ahí tenemos una zona gris que el llamado a descifrarla cuando existan dudas en una casa en que exista un conflicto de interés entre... Lo que dice el titular del derecho y el usuario, beneficiario de la excepción, tendrá que resolverlo en un tribunal. Bueno, las excepciones establecidas en Chile están en la ley de propiedad intelectual, en el artículo 71 al 71S, se establece un catálogo restringido de estas excepciones, por lo tanto son de derecho estricto, se deben interpretar en forma tal cual está establecido su texto y no más allá, y se aplica tanto a los derechos de los autores, generadores de las obras, como a los derechos que se producen en beneficio de aquellos que divulgan las obras. Y otra duda habitual es, ¿si puedo patentar mis obras intelectuales? Bueno, la respuesta, como dice Batman a Robin, claramente es que no, porque las obras intelectuales no se patentan, sino que lo que vamos a patentar son aquello que denominamos invenciones que son cosas diferentes, y están reguladas en los derechos de propiedad industrial. O sea, por acá no tienen nada que hacer. Y si Robin insiste, habría que aclararle que las obras no se patentan, sino que ellas se registran ante nuestro Departamento de Derechos Intelectuales por ser obras en el ámbito, que se desarrollan en el ámbito literario, artístico o científico. Rol que cumplen los registros. Básicamente aseguran dar una trazabilidad, mantener la información actualizada respecto a los activos que están protegidos y facilitan que no se produzcan eh, las actividades informales. Es fundamental eh, en los tiempos actuales que los roles de los registros estén interconectados para facilitar la identificación de los activos y su posterior gestión. Y nuestro departamento, para esos efectos, lleva eh, varios registros, un registro público de propiedad en que se inscriben todos los actos jurídicos que tienen relación con la adquisición en origen de estos derechos, su transferencia o transmisión, y todos aquellos que impongan alguna especie de prohibición o gravamen sobre los mismos. O sea, por ejemplo, si algún papito corazón por ahí no quiere pagar sus pensiones de alimentos a sus hijos, el tribunal perfectamente, si tiene un activo protegido por derechos de autor, nos puede decir anótese al margen del registro esa persona no podrá disponer de ese activo mientras no pague la respectiva pensión. ¿Ya? Otro caso es el registro privado de seudónimos, dos índices de carácter alfabético para autores y otros títulos para rápida consulta de los usuarios. Copias de estos registros e índices pueden llevarse además eh, por medios electrónicos, tal cual se llevan al día de hoy. Y en el caso de Conexos están los mismos registros, con excepción del registro de seudónimos que es uno solo. ¿Cómo se puede registrar? Bueno, básicamente, eh, antes de la pandemia estaba muy fuertemente el formato presencial, también el correo postal, y desde el 2013 se puede registrar por internet. Sin embargo, la estructura básica de registro también responde a la visualización de un semáforo que va pasando por etapas. Primero tienen que llenar datos personales del de, eh, usuario solicitante y también el que es el eh, titular de la obra entregar una o más reproducciones de la obra, dependiendo del tipo de obra que se trate, para el depósito en nuestras dependencias, de un ejemplar o dos, y pagar ciertos derechos, los que se van a diferenciar de acuerdo al tipo de obra que se solicita el registro. Eh, la regla general es el pago del 10% del valor de una unidad tributaria mensual, por lo tanto, al día de hoy, ese valor son 5.417 pesos, en el caso de proyectos de ingeniería, arquitectura o programas de computación, es el 35% del valor de la UTM, un poco menos de 20 mil pesos. Y en el caso de obras cinematográficas, 40%. Y ahí es un poco más de 20 mil pesos. Eso todos los meses tienen que verificar los valores porque se van actualizando. Y también, asociado a la complejidad de las obras que se están entregando a registro, también estamos habitualmente solicitando que nos acompañen cierta documentación complementaria que nos da cuenta de, por ejemplo, la participación de más de un creador, o de situaciones de carácter contractual que pudieran asociarse a la generación de la obra para registrarla en beneficio de un titular empresa, por ejemplo. Ahora, a raíz de la pandemia tuvimos que mejorar el sistema de registro electrónico y eh, estábamos preparando esto como sorpresa para celebrar nuestros queridos 50 años de aniversario, pero todo se apuró con el estallido social, con la aparición de la pandemia, y tuvimos que reaccionar rápidamente y lanzar este nuevo... Eh, servicio a través de la plataforma denominada Centro de Registro Integrado Nacional. Desde ahí también quiero pasar para finalizar aunque ya creo que me queda muy poco y quizás ya lo dejamos para la, la, la etapa de preguntas. Ustedes me dicen eh, a la interacción entre estos dos mundos, el mundo del derecho autor de y las instituciones de educación superior. Eh, fundamentalmente aquí las instituciones de educación superior, eh, el primer ejercicio que hay que hacer es bueno cuáles son. Eh, básicamente tenemos cuatro grandes grupos, las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica y para sorpresa de mucha gente, también las Fuerzas Armadas tienen sus propias escuelas de formación y que califican dentro de lo que es una institución de educación superior. Ahora, la educación virtual como opción antes de la pandemia y como la necesidad después de que inicia la pandemia, claramente ha cambiado la forma en que hacemos divulgación de los conocimientos y también trae asociada una serie de... Eh, Oportunidades y desafíos respecto a que podemos obtener resultados iguales o similares dependiendo del entorno en que hacemos las actividades. Pero también abre un mundo nuevo desde el punto de vista del alcance de la actividad que puede ser muy interesante de hablar por las instituciones de educación superior, pero que también exigen que los que son educadores, los que son investigadores, también manejen multiplicidad de recursos y vayan adquiriendo nuevas capacidades para ser aptos para desenvolverse en este nuevo medio. Ahora, esta educación virtual inició primero siendo asincrónica, luego eh, evolucionó a una serie de elaboraciones de cápsulas audiovisuales en que el académico tiene que interactuar con creativos que no siempre son muy cercanos al eh, tipo de especialidad que desarrolla el académico y eso va generando también exigencias de una interrelación personal muy enriquecedora y también desafiante para aquellos que son quizás más mañosos por un tema de edad o por desconocimiento frente a tener que empezar a desempeñarse en estos nuevos medios y luego empiezan también a ser necesario combinar estos modelos disponibles hacia nuevas posibilidades de oferta para utilizar eh, las cápsulas en forma eh, asincrónica en forma eh, absolutamente en vivo, como estamos ahora, y dejar también esas capturas en vivo disponibles para su posterior examen, por aquellos que no pudieran llegar a la hora del evento y las quieren conocer posteriormente. Eso también implica un desafío desde el punto de vista de la regulación previa en el solicitante de la actividad y aquel que la realiza, porque muchas veces una exposición como esta es solicitada para que sea en línea y se encuentra sin advertencia previa, que luego es colgada en un sitio X, o se pone disponible en YouTube, y nunca se le informa previamente de esa intención, y eso genera conflicto. Entonces, claramente, cuando eh, estamos en un entorno de educación virtual, el rol de cada institución y el de sus autoridades, desde el punto de vista de cómo asumen este nuevo escenario, es sumamente relevante. Y ahí el rol del docente, el del bibliotecario y el del alumno tiene que estar expresamente definido en los reglamentos internos. El uso también de los materiales y en qué plataformas va a ser utilizado debe estar descrito en esa reglamentación. Al igual que cómo se va a reaccionar en cuanto al acto de la creación y en cuanto al uso posterior de lo creado, ya sea por docentes, por alumnos o por terceros que prestan servicios al centro de educación superior. Entonces, el desafío aquí es, bueno, ¿va a ser equivalente el hacer la actividad presencial versus la virtual? Estamos avanzando en esas respuestas. Yo creo que lo virtual es más desafiante porque tenemos también esa... Eh, situación de alcance global desde el punto de vista territorial que tiene que resolverse y vi también entre los eh, que aparecen en el video de distintas nacionalidades y eso da un aporte tremendo de eh, riqueza intelectual y también de tener que conocer cómo reacciona cada uno de esos países de origen respecto a estas mismas materias, porque también hay un trasfondo cultural que hay que ir adecuando y, y que puede ser muy interesante de resolver. Entonces tenemos en este escenario bastantes tipos de uso de contenido que van a ser variados desde el punto de vista de lo que tenemos que enfrentar. Hay conocimiento que está libremente disponible y que así se declara, pero también esa declaración es fiel a la libertad de uso que hay detrás. Muchas veces se dice que es libre algo que no está libre y nos puede meter en un complejo escenario al no verificar esa libertad de acceso en su debido momento. También hay usos que se pueden realizar porque están establecidos en estas excepciones o limitaciones dentro de la legislación específica de cada país que regula los activos de propiedad intelectual y su protección. Hay otros que no están disponibles ni libres ni permitidos por excepciones o limitaciones y entonces ahí voy a tener que evaluar la conveniencia de suscribir algún tipo de régimen de licencias o de autorizaciones de uso y hay otros que, definitivamente, por ninguna de esas tres posibilidades previas va a estar accesible, y ahí sí, quizás, va a ser recomendable adquirir su propiedad a través de una transferencia de los derechos y va a implicar una cesión o pagos a considerar en un presupuesto anual o de varios años. Entonces, ¿cuál es el rol que se espera de las instituciones de educación superior y sus autoridades? Básicamente, eh, reconocer que en algún momento la institución de educación superior se va a reconocer como un gran consumidor de contenido y no un productor de ese contenido. Eso generalmente pasa con las universidades que están en una fase inicial de desarrollo. Pero luego van a tener que empezar a balancear esta relación de consumidor de contenido y generador y divulgador de contenido propio. Entonces ahí el rol de las autoridades de las instituciones de educación superior es absolutamente crítico, absolutamente esencial tiene que haber un compromiso en la gestión del conocimiento que parte desde el rector o director de facultad o de carrera y va a incidir claramente en la autonomía del centro de, de educación. Hay que reconocer que se debe proteger los resultados no solamente propios de investigaciones, sino que también los resultados ajenos. Esto es una relación social que requiere responsabilidad. Y también una responsabilidad social institucional que hemos denominado como parte de su tercera misión del de Centro de Educación, que es proyectar eh, en beneficio de la comunidad aquello que es propio del servicio público, actividades de docencia, educación, investigación y extensión. Por ejemplo, una universidad que es acogida en un territorio determinado, un centro de formación técnico un instituto profesional o las mismas fuerzas armadas, en que vaya en beneficio también de la propia comunidad que los acoge. Y aquí también, eh, desde el punto de vista de los investigadores, hay soluciones que pasan a veces por temas muy simples. Puedo generar incentivos que van a hacer que mi actividad de investigación se mantenga en el tiempo y crezca en el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo pasar a ese régimen de incentivos? Bueno, partir por el reconocimiento del esfuerzo que hay detrás de una actividad creativa. Dar promociones académicas a los intervinientes y también dar retribuciones económicas. Esto es invitarlos a participar en flujos de remuneraciones, o tener participación en regalías, o en los ingresos que provengan de la transferencia tecnológica que se haga de los activos obtenidos. Entonces, aquí lo que es medular de resolver son los reglamentos de instancia. Estas son reglas que la propia entidad se va a dar para reconocer que son consumidoras y creadoras de activos de PI. Entonces, en ambos roles tiene que haber regulación. Regulación que parte de lo que estas universidades pueden evaluar, observar, respecto de otras instituciones de educación superior que ya han avanzado en este tipo de desafío. Y separar los roles y actividades que generan esos conocimientos. Estos intervinientes que utilizan y producen activos de propiedad intelectual, los docentes, los investigadores, los estudiantes y los terceros que prestan servicio. Entonces, la necesidad es que establezcamos protección para la gestión de estos derechos por ser esencial para dar certeza respecto a lo que estamos haciendo con esos activos y saber de qué nos hacemos responsables. ¿Mm? Ahora, caso práctico, por ejemplo, en que podemos ver la importancia de un reglamento. Aquí tenemos un recurso de protección en que se enfrenta una alumna que sufría de una importante discapacidad con una universidad. No voy a dar la lata de leerles el caso, pero fundamentalmente aquí lo que se dijo por la corte es que existían reglas que estaban establecidas en los propios reglamentos que se había dado la comunidad universitaria y que se integraron al patrimonio de la recurrente cuando ella firmó el contrato de educación que se suscribe con el respectivo eh, ente que ofrece el servicio. Y como no se cumplió, se obliga por la Corte a tener que retrotraer un proceso calificatorio mal hecho y que afectaba a esta persona como alumna. Y principalmente por afectar también no atendiendo su situación de discapacidad en particular. El otro punto, ¿qué pasa con el uso de las presentaciones? Como esta que estamos haciendo acá, ahora en forma virtual. Eh, ¿Qué pasa cuando la universidad está detrás de la presentación? ¿Es obligatorio? ¿Se puede imponer el uso de plantillas o de diseños institucionales? ¿Hace perder ahí el reconocimiento de la personalidad del, del creativo que está detrás de esto, que sería el académico? ¿Pueden heredarse presentaciones un académico a, a, a otro y... y por el simple hecho de usar las plantillas, entender el académico que recibe la, eh, la primigenia presentación, que la puede modificar a destajo, sin tener que consultarle al primer académico? Eh, ¿Puede borrar el nombre del académico que aparece inicialmente en la presentación original? ¿O podrá decir que se basa, o deberá decir que se basa en la que principalmente fue desarrollada por su otro colega? Bueno, todos esos son temas que hay que resolver en el reglamento. Y también... ¿Cuál es el periodo razonable de disposición al público o a la comunidad universitaria de este material? ¿Nos vamos a dar un tiempo indefinido o vamos a decir, por control de calidad, yo debo hacerme responsable de que la variación de la información, como está sucediendo con tanta agilidad, puede quedar desfasada la información y generar una mala imagen desde el punto de vista de lo que difunde la, la, la universidad, porque está desactualizado? Bueno. Eh, Ustedes me dicen ya cuando esté eh, en el tiempo, porque yo creo que ya estamos, pero eh, quiero cerrar un poco ya tratando esto. Eh, ¿De quién son las clases y cómo pueden usarse las presentaciones? Bueno, las presentaciones ya habitualmente ya hemos señalado las dudas, pero lo principal, en el caso de las lecciones que se dictan por los eh, académicos, eh, en los centros de educación superior, o en los colegios, o en las escuelas, pueden ser libremente anotadas, o recogidas, o grabadas, eh, por los alumnos. O sea, aquí no hay restricción de formato. Si ustedes se fijan, dice en cualquier forma. ¿ya? Y eso técnicamente, cualquier modelo de captura de la información es factible de utilizar. Ahora, ¿quiénes pueden hacer esa captura? Es, claro, la restricción de que solamente pueden hacerlo a quienes eh, o sea, quienes estén, obviamente, en el rol de receptor de la información, que son los alumnos. ¿ya? Y existe restricción tanto para los alumnos como para el centro de formación, a menos de que lo haya pactado en sentido contrario, de que no pueden publicar en forma total o parcial esos materiales si no existe autorización del respectivo autor. Y para cerrar, los tres, las, las posibles situaciones desde el punto de vista del, del funcionario que eh, realiza la investigación o la actividad académica. Bueno, hay que distinguir. Si estamos en el ámbito público, claramente la ley establece una situación bastante particular que dice que al Estado le van a corresponder los derechos sobre los activos que generan estos funcionarios públicos, pero con una restricción. Solamente si esos activos se generan por el respectivo funcionario público en el desempeño del cargo para el cual está ejerciendo esa función. ¿Ya? O sea, si el funcionario público cumple horas académicas fuera del horario en que está cumpliendo su función, eso es de otro tipo de naturaleza y por lo tanto no se aplica esa norma. En cambio, en los trabajadores del sector privado tenemos la situación que el empleador va a obtener esos derechos sobre el fruto del trabajo del empleado solamente en los casos en que exista una presunción legalmente establecida y que así lo señala expresamente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuándo no existe esa presunción? ¿Cuándo eh, vamos a tener, por ejemplo, una situación que no está descrita en, en el caso de los programas de computación, o en el caso de los reporteros gráficos, o en el caso de la fotografía? Que ahí sí hay presunción. Entonces, ¿qué hago cuando no hay presunción? Bueno, la regla es que no va a tener el derecho el empleador. Y para tener el derecho, entonces, va a tener que, dentro de aquellos contratos de trabajo que suscribe o celebra con un trabajador creativo, señalar expresamente que aquella creación de obras intelectuales que se realiza en fruto, en, en, como fruto de esa relación va a ser expresamente señalado que va a ser de propiedades empleador. Y también... Cuando las partes han acordado que la protección va a ser orientada exclusivamente a la cesión en beneficio del empleador de un tipo de derecho específico, el derecho económico, el derecho patrimonial, porque si se pacta que son todos los derechos, eso tendría también un problema respecto a la prohibición que existe a nivel legal de que no debe pactarse, que también se ceden o se transfieren a, a raíz de esta causa los derechos de carácter moral, o sea, esas atribuciones propias de la personalidad de cada creativo. Ya, y aquí quedo, y cualquier otra duda me la dicen a través del de foro de preguntas. Muchísimas gracias por la atención, y esta es una larga presentación que se ha ido adaptando a raíz de todas las consultas que se reciben de los distintos eh, centros de educación pero que ahí van a encontrar una serie de, de, de cosas que no alcanzamos a revisar en detalle, pero espero que les pueden aclarar más el, el escenario eh, en un futuro. Así que el material va a quedar expresamente disponible también para que lo revisen todos aquellos que estén interesados. Muchas gracias. Eh, muchas gracias Claudio. Eh, ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, escuchamos. Sí, escuchamos, bien. Hola. Sí. Oye, muchas gracias Claudio. Tengo un problema de, con la luminosidad, pero bueno. Eh, sí, es un tema que cada vez eh, tiene más importancia y cada vez, como tú dices, la presentación se va ampliando porque también se van ampliando los márgenes con todo el tema de la, de, de la digitalización de los medios y con todo el tema también relacionado con lo que eh, aquí en el Estado menos enfocado esto, que es el tema de las ediciones. Veo que hay un, hay un par de consultas eh, que te voy a, a compartir también. Eh, quien desee eh, realizarlas también, por favor, eh, puede escribirlo en, en el muro de preguntas y respuestas. Y también si desean hacer la pregunta en directo, también podemos abrir el micrófono. Voy a partir con la primera pregunta, que es de Pamela, que da las gracias por la presentación, y pregunta. ¿El Departamento de Derechos Intelectuales tiene un correo u otra forma para consultar en casos específicos de dudas sobre propiedad intelectual? Por ejemplo, para consultar si un determinado caso está o no incluido en una excepción de la ley. Sí, eh, habitualmente son de las preguntas que son nuestras queridas preguntas frecuentes que yo les mencionaba que, que dedicamos bastante tiempo a contestar. El correo es punto cl Ahí pueden derivar todas las consultas que estima necesaria. Eh, a ver, eh, Pedro, eh, nos, nos, bueno, Pedro nos consulta, eh, que actualmente, eh, eh, justamente con el tema de todo lo que es la, la publicación de, de, de científica de la revista, está el tema del acceso de, de todo lo que está relacionado con los datos de investigación. Estos datos, a estos datos, ¿cómo se puede operar el tema de los derechos de autor a, a, a este tipo de, de, de creación, bueno no es creación, de material o recopilación de información? Bueno, eh, un poco lo que mencionábamos en, en su momento, eh, habría que definir la naturaleza del dato de que estamos hablando, porque el dato propiamente tal eh, eh, es disponible en forma libre. O sea, las estadísticas, todo eso que yo levante y le doy una, un análisis a esos datos, eh, lo que va a ser protegible es el resultado del análisis propiamente tal. Pero el dato duro es un hecho. O sea, que yo diga 25, yo no puedo proteger al 25, no lo puedo encapsular. O que el día de hoy van a ser 30 y algo grados, eh, puede ser un dato que yo, sin otros componentes asociados, no tiene un valor protegible. Entonces ahí hay que ver también cómo esos datos, tratándose por ejemplo de da datos de salud que son muy sensibles, eh, ¿qué puedo hacer con esos datos? Bueno, si están desagregados de una forma que yo no puedo asociar una identidad eh, de persona protegida son de libre uso, no, no hay inconveniente. Ahora, si yo llego a descifrar quién está detrás, por ejemplo, cuando se hizo el levantamiento georreferenciado de las personas contagiadas con COVID, eso sí, eh, claramente tuvo unos visos uno de violar datos personales, por ejemplo, que, que había que tomar medidas, y por lo tanto se presentó de una forma diferente. Entonces ustedes ven ahora que está georreferenciado por zona, y se dice un número, no se especifica el domicilio, por ejemplo que sí está asociada a una persona o a un grupo de personas determinadas, y que podía tener un efecto social muy relevante en ese momento crítico, en que se hacían funas o se intentaba funar, sí. y la georreferenciación a veces no siempre claro. es exacta. Claro, es que a, a lo que nos referíamos nosotros, ya hay unas cosas también de María, de María Verónica, es, es más que nada, por ejemplo, eh, en, un, en un caso práctico, por ejemplo, tú, eh, hablando de temas de, de, de georreferenciación y cosas relacionadas, por ejemplo, eh, puede haber una investigación dentro del campo eh, de, de, de la geología, para una investigación para un paper, y claro, se retoma un, un número importante de datos, y lo que pasa es que esos datos, eh, se supone que de, hubo un trabajo para poder hacer esta compilación, como tú dices, el análisis es lo que debería hacer el paper, pero estos datos pueden ser, por ejemplo, reutilizados, Dentro del área de geografía. Claro, alguien lo puede tomar desde el lado de la geología, otro de geografía. Y estos datos, por lo general, también deberían ser citables, porque hay una persona que no hizo la compilación, pero sí está ocupando la misma fuente. A eso yo creo que también va un poco esa pregunta. Bueno, todo dato que haya sido levantado, analizado previamente y es reutilizado por terceros tiene la obligación de hacer la referencia, eso es, sí. eso es una regla. Eh, ahora, cuando se trata, por ejemplo, de actividades asociadas a la minería, por ejemplo, en que hay una ubicación de un yacimiento minero, y un estudio dice que está en tales coordenadas y el otro dice que está en otras, no podría entenderse, y esos son casos prácticos que se han dado, que han, que han requerido hasta peritos, eh, y que ju en juicio han tenido que aclarar esta situación, no siempre la georreferenciación se produce en forma exacta, porque el GPS donde se ubica va a generar una ubicación también diferente cuando se puede estar en el mismo sitio, pero puede estar milimétricamente corrido el vehículo donde está el GPS o la persona, que no me va a dar exactamente las coordenadas. Entonces, si yo llego en base a la referencia de un estudio previo y me coloco a metros más allá o a varios cientos, podría decir, el segundo que está informando eso, que tiene la obligación de referenciar, yo creo que igualmente sí, porque se ha basado en el conocimiento previo eh, claro. que identificó un esfuerzo creativo de otro u otros autores inicialmente. Ahora, esos datos no van a cambiar la situación de que si ese yacimiento está ahí identificado hace mucho tiempo y ninguno de los dos tuvo la creatividad suficiente para decir, yo me voy a ir ahí y voy a descubrir que hay un yacimiento, claro. son, son situaciones totalmente distintas. En, esa, en ese caso, si ya está previamente identificado en textos históricos, por ejemplo, o que José Santos Osa dijo que había salirse en tal parte, eh, cualquiera que llegue a esa parte ya no podría tener que citar a un estudio hecho por Don José Santos Osa, o, o, o tercero, o un, una facultad de ingeniería de, de, de la zona, porque es un dato público, ya está liberado. Claro. El punto es cuando hay un desarrollo que no está liberado el desarrollo expresivo en función de los datos. Mira, María Verónica hace la consulta sobre el tema, por ejemplo, del uso de las imágenes, de las fórmulas matemáticas o gráficos, por ejemplo, en presentaciones, o sea, eh, en este caso, por ejemplo, la, todo lo que tú has presentado, cuando uno también presenta presentaciones o, o los colegas que están acá, eh, ¿hay algún tipo de, de, de, de, de, de solicitar algún, algún permiso o, o hacer alguna declaración sobre el mismo? Bueno, eso queda bajo la regla general de que si no está expresamente autorizado previamente al uso, eh, lo recomendable es abstenerse de hacer ese uso, ¿ya? para no correr riesgo de, claro. de verse en una, en una situación de distractor. Ahora bien, yo creo que los gráficos, eh, cuando son el reflejo de datos, también no hay que ser tan ambicioso, decir, solamente yo puedo graficar así estos datos. Claro. Porque muchas veces los gráficos son soluciones automatizadas que eh, lo único que uno hace es meter los datos. Y, y, y la entonces... maquinita tiene el formato de gráfico de barra, gráfico de punto, sí. gráfica lineal, eh, de lineal, línea tendencia, todas esas claro, maravillas. Lo, lo que la entonces, persona hace, por lo general, es solamente decidir cómo quiere mostrarlo. Claro, o sea, de... si me gustan eh, los puntos en colores, en 3D, claro. o esas cosas. Son todas opciones que están. Entonces, esa es una combinadora que ni siquiera yo me arriesgaría mucho a decir, hay una originalidad absoluta y claro. yo creo que es bastante marginal. Pero así todo, eh, hay que tener ojo con eso también, porque eso es una opinión súper personal, una visión súper subjetiva, y no tiene por qué ser compartida por el propio creativo, en este claro. sentido, porque obviamente hay que tener presente de que el derecho de autor no atiende al mérito de lo creado. Puede ser muy menor el aporte creativo, pero si existe, es protegible. Claro. ¿No? Bueno, ahora, mira, Dayana Junta eh, nos pregunta, dice Buenos días, en el caso de la publicación de artículos en repositorios institucionales en el caso que no se pueda consultar el, el tipo de acceso de la revista mediante Cherpa, Romeo o Dulcinea ¿Podemos publicar el archivo o mejor solo colocar la URL al publicador tomándola como no de acceso abierto? A ver, eh, la, la posibilidad de compartir conocimiento por muy loable que sea, se si deseo compartir, hay que tener mucho ojo. Porque si no hay una consulta libre, expresamente dispuesta por el repositorio, ya ahí hay una alerta de que no voy a poder compartir aunque usa esas chiqueñuelas de copio el enlace y lo comparto. ¿Ya? Claro. Porque hay repositorios que pueden tener medidas de seguridad más estrictas y otros que sean, pueden ser mucho más vulnerables. ¿Ya? Entonces ahí me claro. puedo comprometer en otro tipo de, de uso no autorizado tal vez ahí entraría un poco el tema de, de, de revisar el tema de lo, de, del licenciamiento de, de, de Creative Commons, ¿no? O sea, a ver si el, el artículo en este caso que se quiere compartir eh, tiene eso declarado o, la, o y si es que no la tiene, se entiende que es, eh, está restringido. O sea, no, me parece que si no, no, no aparece en ninguna parte el tema de, esto, de esta licencia, se entiende por sí que no, no, no es compartible de manera libre, ¿verdad? Claro, ahí, ahí hay que hacer diferencia. Uno las reglas del repositorio, que si expresamente me dicen no puede hacer esto, bueno, no lo haga. Aunque el claro. documento esté liberado, si está dentro de un repositorio y que a mí las reglas del repositorio me dicen no lo haga y yo lo hago igual, estoy infringiendo la regla de relación usuario-repositorio. ¿eh? Y si yo tengo claro que uh -huh. eso está disponible, bueno, habrá otras fuentes de donde eh, disponibilizarlo de mejor forma y en función de lo que el documento dice que se puede hacer, y no quebrantando reglas del repositorio. exacto eh, ¿Alguna otra consulta por ahí? Bueno, yo también quiero hacer una, una consulta que es como un poco clásico dentro de, de, de, de las instituciones y del tema bueno de, de, de, las, de las publicaciones. Al fin y al cabo, eh, eh, dentro de, de estas revistas, que por lo general son editadas por, eh, por universidades, ¿Quién es el, es el dueño al fin de los, de los derechos? ¿Es el, ¿Es el autor del artículo? ¿Es el editor? ¿O es en este caso quién es el, el representante legal? O sea, que es, el, por ejemplo, el rector de la universidad. ¿Quién es el, el, el titular en, en, en propiedad? Bueno, la, la revista científica en, en general lo, lo que busca es hacer difusión de conocimiento, claramente. Y esa difusión va en beneficio de la institución de educación superior que la acoge dentro de su institucionalidad. Ahora bien, las responsabilidades y las propiedades se establecen en el caso de las responsabilidades por eh, la ley de prensa. En el caso de hacer divulgación de contenido es el editor habitualmente el responsable y en su eh, defecto el eh, representante legal de la institución. ¿ya? Claro. Desde el punto de vista de la propiedad, ahí se abre una maravillosa arena a la cual hay que estar expuesto, porque muchas veces las convocatorias de las revistas no solamente están abiertas a académicos de la institución, sino que también a terceros. Claro, es vivienda. que justamente a eso quería llegar, porque lo que pasa con el tema de la publicación científica actual, eh, todo este tema de los índices, eh, la idea es que quien escribe las revistas científicas de la universidad no sean académicos de la, de la universidad. No sea, eso tú sabes, entiendes que le da un contagio un y un prestigio y se supone que eh, el, el tema de endogamia es algo que se quiere evitar. Y justamente un poco por ahí va mi consulta, eh, porque claro, como tú muy, muy bien dices, eh, se abre un, un infinito abanico, porque, por ejemplo, acá hay revistas de que escribe gente de, de Afganistán, de India, que cada uno debe tener sus particularidades legales para, para enfrentar este tema pero un poco redondeando, en tema de la responsabilidad, por ejemplo, si la revista cae en una mala práctica, por ejemplo, un tema de plagio, ¿quién, es, quién, quién re, responde ante ello? Acá en China, hablemos de, de, de nuestra realidad. El plagio como figura hace responsable a quien comete el acto de hacer pasar como propia una obra ajena, ¿ya? Y ese va a ser el que presenta el artículo, no el que lo recibe, ¿ya? Ahora el que lo recibe tiene una responsabilidad desde el punto de vista de que no, o sea, no, no hizo una buena revisión, no tiene las herramientas suficientes, pero también existe un mecanismo de arbitraje que pudo, pudo haber puesto eh, en alerta en su momento y tampoco funcionó. Entonces yo creo que hay, hay una serie de prácticas que hay que eh, estandarizar para que no se vuelva un, vera, un verdadero monstruo interno o un enemigo con el que duerme la institución todos los días. Claro. Porque una cosa es que yo tenga ese problema visto como problema. Yo creo que no es tanto así el, el tema de la endogamia de producción de, de artículos, porque también eso da luces de lo que hace la, la, la investigación interna de, de, del respectivo organismo. Pero ese es un cuento que también va establecido de acuerdo a los contratos, la relación que tiene cada investigador interno con la universidad. ¿ya? Ese es un escenario. Pero el escenario 2 es el que yo convoco a externos que van a publicar o que quieren estar interesados en que se haga el proceso previo a la evaluación, si se publica y se somete a arbitraje y si pasa el arbitraje, ya, lo publican. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué? el organismo que va a hacerse responsable de la publicación, le exige a ese creador tantas cosas si no le da incentivos para entregar esa creación para su divulgación. ¿Quién gana ahí? Esa es la primera pregunta, porque es muy del de modelo analógico de operar y no del digital de operar. Porque en definitiva ese investigador, claro, puede hacer un mal acostumbramiento al lector. Eh bueno, si ya me lo dio gratis la primera, ¿por qué no la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Ya? Entonces también eso, desde el punto de vista de que si yo encuentro un buen autor en una revista científica, y lo empiezo a seguir a través de esa revista, la revista también tendría que tener un régimen de incentivos, retribuciones, que le den beneficio para seguir ahí como su casa editora, por decirlo así, ese autor en el tiempo, porque si no también son chispazos que no generan mayor seguimiento en las revistas. Entonces, puede ser sí. éxito para hoy y un fracaso para mañana o en el largo plazo. Pero sí. la idea es que cuando yo convoco a un creativo, le diga claramente las reglas del juego. Sí. O sea, Y ahí puede ser el incentivo, bueno, no solamente puedes publicar conmigo, sino que yo también te doy la flexibilidad de que puedas hacer divulgación de esto mismo en otros eh, momentos y en otros tipos de canales de divulgación. Claro, y que justamente en el caso de, de, de la revista Ciencia, los incentivos, los este temas todo este régimen a los cuales están está sometidos de, de las indexaciones. Por ejemplo, eh, que, bueno, acá en Chile y afuera, el, el tema del prestigio y también de la, los incentivos monetarios, puede estar en una revista voz, en una revista Scopus, en una revista Cero, etc. Eh, lo que quería, eh, claro, la consulta, por ejemplo, a lo que tú, a, a, también es una, es una duda bastante frecuente, todo el tema de los derechos dentro de, de, de las revistas, es justamente lo que pasa cuando eh, un autor eh, que ha escrito un artículo en una revista X, que tiene unos derechos como más restringidos, eh, quiere hacer uso de su propia obra en, en, en otra revista, o sea, te estoy comentando lo que en Creative Commons sería el tema del Creative By, o que él, él al ser el autor del artículo, él podría pensar que puede publicarlo en otro, en un repositorio, ya sea de Richard Gay, eh, Academia, etcétera, etcétera, darle difusión a su artículo, pero puede darse el caso de que la revista, justamente como nos da el ejemplo, no tiene esa política, como lo que le damos en el repositorio, y el autor tal vez no puede hacer eh, difusión de su, propio, de su propia obra. Bueno, ahí yo creo que hay un problema eh, y que claramente las revistas tienen que considerar porque eh, lamentablemente esa exclusividad que algunas exigen no se justifica mucho si, si el autor no va a tener mucho que ver con que... Que a mí me mencionan una revista científica, por ejemplo, no me ha traído nunca ningún beneficio más que el que obtuvo la, la entidad que me invitó a escribir. O sea, eso es una realidad, y que me digan que voy a salir en voz, o estoy en cielo, a mí, que me registren. Y habitualmente, no necesariamente esos científicos van a mejorar su capacidad creativa por participar en una divulgación solamente a través de una revista. Entonces, aquí lo que se requiere es considerar cierta flexibilidad para efectos de que las revistas también tengan un impacto en el tiempo, porque si no se van a ir quedando en un modelo muy del siglo XX. Yo creo que ahí también hay un desafío. Eh, ahora, si también consideramos el tema de que hay publicaciones que tienen que cumplirse en cantidad, en el tiempo, también eso puede ser un enemigo muy complejo desde el punto de vista de los académicos que se dedican a la investigación. Pero eso ya es otro tema. Desde el punto de vista de la revista científica, yo creo que hay, hay que evaluar bien desde el punto de vista de cuando se hace la invitación para que esa exclusiva no se convierta en un salvavidas de plomo para la revista. ¿Sí? O sea, si, si efectivamente la persona puede después hacer un desarrollo posterior, eh, obviamente decirle, oye, sí se puede, pero acuérdate que ya publicaste conmigo, y también te enojo con eso porque puede ser un autoplagio. Porque también hay, hay veces que la gente se, se empieza a obsesionar con esto, que tengo que publicar una cantidad de papers en determinadas revistas, y, y presenta ayornamiento de trabajo, y sin hacer las advertencias previas, la revista se puede meter en un lío. O sea, mira, justamente, a ver, tengo, hay dos, tengo dos comentarios en el, en, el, en el chat en este momento. Uno es de María Berenguela, que es un tema puntual, y, y otro de Andrea Rubilar, que, bueno, que ella también nos comenta que la lógica que se está conversando va más, es más enfocada a los libros y no a las revistas. Eh, a ver, paso primero con la, con la consulta de María Verónica. Y Andrea, no sé si quieres que te abra el micrófono luego de esto para que nos hagas tus comentarios. Voy a la pregunta de, de María Verónica. Dice. ¿Qué pasa cuando eh, en un artículo, por ejemplo, en un artículo de una revista de Derecho, se analiza eh, un caso con sentencia y todo esto? Eh, ¿Qué puede hacer si la revista... De, ¿Qué pasa en la revista si la persona que figura en el caso, o sea, estamos hablando que la persona no ha sido anonimizada dentro del artículo, pide que el artículo se baje? ¿Qué derechos tiene esta persona por sobre el autor del artículo y qué debería, tal vez, hacer una revista? Buenísima pregunta. A ver, el nombre de la persona, obviamente si está en una, eh, en una sentencia judicial, se ha hecho público y por lo tanto el anonimizar algo que está en un documento libremente disponible eh, o entender que eh, quiere ejercerse el derecho al olvido, por ejemplo, atenta contra la posibilidad también de un ejercicio del derecho a la memoria. Entonces a, ahí eh, entran en juego varios, varios elementos, o sea, la protección del dato personal. Eh, la posibilidad de divulgar conocimientos sobre hechos que son de público conocimiento. Entonces, las libertades de cada uno tienen que también balancearse. Yo creo que eh, en caso que no se trate de materias muy sensibles, en casos que todavía estén, por ejemplo, en evaluación, en que no hay una sentencia firme de los tribunales máximos de, de, de la República, pueden haber complejidades, pero, pero yo creo que si está libremente disponible no, no, no vería mayor justificación de que tenga que eliminarse. Sí. Eh. Verónica, este, este, eh, a ver, entonces pasaré a la, a la, a la consulta de eh, Andrea. Eh, Andrea Rubilar, eh, ¿quieres eh, comentar, compartir con nosotros tu, tu visión? Si había más consultas, dudas, y bueno, para aprovechar eh, ya el tiempo, y bueno, agradecerte de antemano, Claudio, por, por tu gentileza de estar acá. Podríamos estar conversando mucho más rato, pero en virtud del tiempo. Ojalá que podamos alguna vez conversarlo en un conversatorio con <risa> presencial porque a veces también la, la pantalla puede inhibir ciertos comentarios. Y eso, y bueno, eh, no sé, voy a hacer el último llamado. ¿Se aparece alguna consulta? Pues bien. Entonces, eh, nuevamente les doy las gracias a todos quienes han participado en el día de hoy. Eh, la, la, la, la grabación puede quedar disponible, ¿verdad? Sí, sí, está con ese objetivo que quede disponible. Que quede disponible. Justamente sí, para, para resolver todos aquellos puntos que parece que, que quedaron algunas inquietudes. Claro. Eh, y, y sin ánimo de polemizar, yo creo que no, esto es, es un tema que, que no es fácil de llevar y, y hay muchos intereses dando vuelta O sea, obviamente claro. las instituciones que tienen una revista buscan hacer divulgación de conocimiento y está dentro su, de su misión. Claro. Eh, y y los, los investigadores tienen también a veces muchas expectativas sobre lo que se puede hacer a través de, de este tipo de publicación pero es bueno que, eh, o sea, que se considere siempre que la convocatoria tiene que ser súper clara respecto la regla a juego de quién, que quién va a ser el que se queda con los activos. ¿eh? Claro. Y con eso se evitan una infinidad de problemas. ¿no? Sí. Así que nuevamente agradecerles la oportunidad y quedamos a disposición para todo lo que necesiten. Claro, también aprovecho de, junto con, con despedir a Claudio, eh, invitarlos para la próxima semana eh, que hemos podido agendar la, la, la actividad con Ignacio Labastida de la Universidad de Barcelona, así que los invito, les vamos a hacer llegar también la invitación a todos, quienes se inscriben y a quienes participan, y los dejo a todos, eh, que tengan un muy, muy buen buena tarde, un buen fin de jornada, mañana eh, es feriado, así que también ojalá que puedan descansar los que puedan y verse ese, ese tipo de lujos. Muchas gracias Claudio, eh, a todo el equipo de las revistas y a la biblioteca de la Universidad Católica del Norte, y los dejo, como digo, cordialmente para la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Cuídense. Chao.